Repito que se parezca a ti, con esos ojos bonitos y con esa nariz. Desde niño, Juan Gabriel le cantó al amor, pero jamás lo había hecho con tanto candor como cuando compuso canciones para sus hijos. Canciones inéditas que vio en primicia en 1999 a Teresa Rodríguez, copresentadora del programa Aquí y Ahora de Univisión. Mire, es mi hijo... Oígame, ¿no es usted Juan Gabriel? Eh, sí, sí, pero eso no importa. Ahora, mire mi hijo, qué bonito. No sabía que tenía hijos. Y no tenía... Este es el primero, de hecho. El primero de, de un ejército de Gabriel. Oh, oh. Mira, ella la mamá. Señora, felicitaciones. Laurelena Salas, madre de los cuatro hijos de Juan Gabriel, siempre fue definida por el artista como su mejor amiga. Ah, Yo pienso que es una persona maravillosa y que no hay cosa más hermosa que comprender la amistad, porque la amistad, este, la mitad del camino de ella es comprender y la otra es aceptar. ¿Nunca se casó entonces? No, nunca me casé y no estoy en contra del matrimonio. ¿Y por qué no se casó? No me casó porque no me da la gana. ¿Y ella no se lo pidió nunca? No, porque somos muy amigos y yo creo que es mejor ser amigos para toda la vida que un matrimonio que luego tenga que salir más caro en divorciarse. Porque hay unas garzas hermosas allá en Disney. ¿Ustedes creen que una garza tuviera una cabeza de elefante? ¿Ustedes creen que podría volar? Sí. Juan Gabriel adoró a sus hijos. Padre, consentidor y amoroso, les dio todo lo que el niño Alberto Aguilera Baladez nunca pudo. ¿A dónde vas con eso? <risa> ya no le jales la cola al perrito, por favor. Ya vas a ver, te va a ladrar, te va a morder, vas a llorar, sí. Si no lo dejas dormir, no lo dejas comer, no lo dejas soñar, ya no seas así. <risa> <risa> Se habla de que cuatro de sus hijos... Eh, bueno, son sus cuatro hijos. ¿Que uno de ellos fue concebido por inseminación artificial? <risa> Podría ser lo que usted quiera, pero es mi hijo. ¿Y por qué tomó esa decisión? Eh? ¿Qué, qué, ¿Por qué tomó la decisión de adoptar? ¿Qué fue lo que...? No, que... no, no, yo no le estoy diciendo que son adoptados. ¿No son? No, son adaptados. ¿Son adaptados? Uh -huh. ¿Y quién los adapta... adaptó? <risa> Somos adap son adaptados a mí porque quieren a su padre tal y como es. Bueno, cuando nos hacemos compadres y empiezo a tener problemas a nivel este, físico con el papá de mis hijos, me maltrataba, eh, él era mi paño de lágrimas. Entonces yo le hablaba y le decía, compadre, fíjese que fulano me hizo esto. Y, ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Y tal. Y no, mi reina, váyase de esa casa, véngase acá conmigo, yo la cuido, yo cuido a mi hijao. Le decía, a mi hijao y a usted. Soy pura mexicana, nacida en este Aida Cuevas, prominente cantante folclórica mexicana, guarda en su haber algo especial. Juan Gabriel le pidió matrimonio y ser la madre de sus hijos. Me dejó pensar un año, y al año me volví a hacer la misma propuesta. Y al año le volví a decir, con toda la pena del mundo, que no. Y me dijo, si fuera usted tantito ambiciosa, mi reina. Pues ahorita yo la pongo en los cuernos de la luna, me dijo. Mi vida sana. Le dije, no, compadre, porque ¿sabe qué? Voy a acabar siendo la esposa de Juan Gabriel y yo quiero ser Aida Cuevas y me lo voy a ganar. Se me quedó viendo y me dijo, buena respuesta. Juan Gabriel entonces redefinió el curso de su futura familia. Entonces me dijo, como yo quería tener un hijo y usted no quiso, entonces busqué a quien ¿a quién le podía dar yo un hijo. Me dijo, eh, que fuera de toda mi confianza, que no me buscara por interés. Me dijo, a mi mejor amiga Laura. Y por eso me decidí tener a Iván. A Iván Gabriel le seguirían tres hijos más con Laurelena Salas como madre. Joan, Jan y Hans. Nombres que significan Juan en varios idiomas. Yo tengo entendido que todos son de Laurita y él. Y no son de Probeta ni nada, porque tampoco fui colchón. Pero a mí me dijo que él, que él tenía una relación muy buena con, con, con Laurita. Joaquín Muñoz, su indiscreto, confidente durante dos décadas, asegura que el artista quiso tapar las habladurías que se desataron a raíz del polémico libro, Juan Gabriel y yo. Cuando yo saco el libro de Juan Gabriel y yo, en 1985, precisamente un 26 de agosto, entonces... Bueno. Se hace el escándalo más grande que ha habido en México y le meten miedo a él. ¿Sabes qué? Joaquín va a derrumbar su carrera. Mira, es necesario de que aparezcas que estás ya casado y que tienes hijos y todo eso. ¿Verdad? Y según sé, ¿verdad?, eh, el, su hermana Laura Salas, ¿verdad?, se presta para todo esto, adoptan unos niños. Sea como fuere... Nadie en el mundo puede decir que Juan Gabriel ahorró esfuerzos para darle a sus hijos la felicidad que la vida le negó a él cuando era niño.